A mí me encanta dar abrazos porque deseo a través de un abrazo transmitirle todo mi amor, todo mi cariño y sobre todo mucha energía para que pueda contagiarla y que ese momento se lo lleve en todo su cuerpecito impregnado y lograr hacerla feliz o hacerlos felices por un momento. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en otro VeroWatch y en esta ocasión vamos a hablar del abrazo. ¿Alguna vez ustedes han sentido la necesidad de una... pachurrón? Así de fraternal, de amigos, con una gran calidez Ya sea por tus papás, tus hermanos, tus amigos, el novio, la novia O cualquier persona que simplemente tenga ganas de darte una bachurrón. Y por eso en esta ocasión vamos a hablar de ello El día de hoy hizo mucho calorcito aquí en mi bello puerto ...y la verdad, debo de confesarles que fue un día bastante bochornoso... ...porque la temperatura está muy alta y a esta época ya debe de hacer un poquito de fresco... ...y eso hizo que mi cuerpo lo resintiera bastante... ...me sentía sumamente agotada, sumamente sofocada, sumamente abochornada... ...pero pues en el transcurso del día de mi mañana... Eh, ...al trasladarme a un lugar donde tenía que hacer algunos movimientos... Tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que tenía bastante tiempo de no haber visto. ¿Y qué creen? Lo primero que hizo al verme fue regalarme un abrazo. ¿Tienen idea de lo que provocó ese abrazo en mí? Hizo que completamente me olvidara de todo el malestar físico que sentía. La verdad fue muy agradable haberme topado con esta personita... Porque me logró transmitir una energía tan positiva, hizo que volviera a inyectarme de la energía que yo necesitaba para terminar positivamente mi día. Entonces, ¿sabes qué? El abrazo nos da y nos brinda energía. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tú abrazaste a alguien Oh, que le mandaste un abrazo por Whatsapp, inclusive por Facebook. ¿Recuerdas ese día? O te pregunto lo siguiente. ¿Alguna vez has hecho o has formado parte de una campaña de abrazos? Te invito a que hagas el experimento. Porque sabes que un abrazo nos brinda confianza, seguridad, nos levanta la autoestima... ...y nos ayuda a mejorar nuestra salud. Puede que un abrazo no tenga la solución al problema que nos ocurre... ...que ni aleje o haga desaparecer lo que nos rodea... ...pero su magia recompone nuestras heridas... ...alivia nuestro sufrimiento... Y nos transmite que más allá de lo ocurrido, hay alguien que nos quiere y se preocupa por nosotros. Porque un abrazo sincero es amar en toda regla. Abrazar es acariciar el alma de la otra persona y proporcionarle un refugio entre nuestros brazos. Un gesto pequeño, pero repleto de sentimientos que cura y recompone a nivel emocional. Abrazar es el lenguaje del corazón. Los abrazos son momentos repletos de felicidad, capaces de emocionar hasta el corazón más duro porque tiene el poder de traspasar corazas. Abrazar es una maravillosa forma de dar amor a los que nos rodean. Es acariciar el alma de quien tenemos cerca. Pero lo importante no es solo recibir abrazos sino también darlos y pedirlos si es necesario todos funcionaríamos mejor si abrazáramos o nos dejáramos abrazar más a menudo porque aunque abrazar es un acto cotidiano del cual desconocemos la plenitud que nos proporciona cada abrazo Alberga diferentes intenciones, pero siempre lleva consigo el establecimiento de un lenguaje simbólico entre la persona que lo da y la que lo recibe. Abrazar es una de las formas más sinceras, más puras para manifestar nuestro amor y cariño, amistad a las demás personas. Crea vínculos entre las personas, rompe barreras emocionales y expresamos todos nuestros sentimientos a través de un abrazo Inclusive podemos expresar el amor la solidaridad el afecto sin palabras así que ya sabes si quieres regalar un momento de felicidad o de bienestar a un familiar a una persona que quieras con todo tu corazón regálale un abrazo un abrazo pero un abrazo sincero un abrazo con mucha intensidad que sea en pocas palabras un buen apachurrón donde tú logres transmitirle a esa persona toda la energía todo el amor toda la amistad todo el cariño que sientes hacia ella y verás Cómo los resultados van a ser muy positivos porque lograrás transmitirle toda la energía de tu persona y eso, eso va a ser un gran abrazo y va a ser un enorme regalo ha habido muchos momentos en los que yo me he sentido triste en los que yo siento que mi pila así está descargada y siempre a mi lado tengo personas que me han brindado sus abrazos y lo que hago yo es mandarles un mensajito por WhatsApp y entonces ellos responden a mi llamado y siempre he tenido la bendición y la fortuna de que en algún punto los veo y de verdad se acercan a mí nada más a regalarme el abrazo que yo necesito en ese momento me transmiten toda la energía y mi cuerpo así en automático se me vuelve a activar es como si fuera a la tienda a comprar las pilas para recargar mi cuerpecito y eso lo hago a través de amigos que quiero con todo mi corazón y que yo sé que soy correspondida y que son unos expertos en regalarme abrazos así bien pachoncitos y muy, muy, muy, muy, muy llenos de energía y de mucho amor. El abrazo de mis papás es... Claro que es completamente diferente al abrazo que yo suelo darle a mis hijos. Porque, por ejemplo, con el abrazo de mis papás, busco la protección, busco el cariño, busco el cobijo a través de ellos. Y sin embargo, cuando yo abrazo a mis hijos, es una experiencia completamente diferente. Porque ese abrazo yo eh, trato de dirigirlo y de enfocarlo a que sea un abrazo lleno de amor pero lleno de seguridad a la vez y lleno de mucha energía y fortaleza para ellos que se sientan seguros es ahí donde a mí me toca dar un abrazo de, de que se sientan seguros mis hijos y que sientan el gran amor que siento para con ellos y bueno, y el abrazo que también este, logro darle a mi esposo, a mi pareja pues tiene que ser un abrazo con mucho cariño y con, mucha, eh, con mucho compañerismo y por supuesto que yo deseo que también él me dé abrazos así llenos de amor llenos de de, de pasión, llenos de intensidad entonces estamos hablando de abrazos completamente diferentes entonces como ya se habrán dado cuenta el abrazo es una gran medicina para nuestro cuerpo, entonces me despido, fue un placer y un gusto haber hablado de este tema de los abrazos, recuerde dale tin tin a la campanita para que recibas más notificaciones de nuestros videos, te recuerdo dale me gusta y nos vemos en el siguiente video de Better Watch. Así que con ustedes, Vera Molina, Miguel y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.